Hola, bienvenida, bienvenido a Damas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 18 al domingo 24 de abril del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues hoy que estoy grabando este video es sábado de gloria, mañana es Pascua. Recuerda la Pascua. Es la renovación, el renacer, el reinventarse. ¿okay? Aunque cada día es una oportunidad nueva para hacer esto. Como sabes, empiezo las, las lecturas con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Continúo con mis cartas y termino con las de la sanación con los ángeles de Doreen Virtue. igual, quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Este, compartan la publicación por favor para que seamos cada día más y más personas que intentamos hacer de este mundo un mundo mejor la verdad hay veces en que me arrepiento en estar leyendo las noticias porque siento que vamos de mal en peor en muchos aspectos pero bueno es parte de la transición del cambio y parece que es parte de la naturaleza humana el no aprender de la historia y el estar cometiendo los mismos errores varias veces entonces, conclusión nada más podemos cambiar los seres humanos que no somos celebridades o muy conocidos, nada más podemos cambiar nuestro propio mundo nuestro mundo interno nuestro mundo externo Y por ende tocar a la gente Que nos rodea La que está cercana a nosotros Y esta Pues a su vez también tocará A otras personas Muy bien Esta es la carta adicional Para quienes celebran algo Muy en especial Para quienes celebran algo Ahorita pues ya escuchaste A uno de mis hijos Están jugando los dos gatitos y este la que gritó ahorita fue la hembra que es un poco dramática porque nada más la toca el gato sin lastimarla, pero no le gusta. Pero ella sí es muy agresiva y ella sí llega a morder y rasguñar. Es muy chistosa la relación que tienen, pero bueno, empezamos con las cartas y la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Sobriety, sobriedad. ¿okay? Esto significa que nos está pidiendo eh, la Corte Celestial el ser objetivos, el realmente quitar todo todo tinte emocional este, a una situación, a ser realmente pues, objetivos lo más que se pueda, ¿no? Y logras esto teniendo cierta distancia hacia la situación, viéndolo como una obra de teatro. Este y bueno, a ver vamos a leer lo que dice la carta, así se ve la carta. Y dice my clear mind is easily able to focus and concentrate. Mi mente clara con facilidad puede enfocarse y concentrarse, ¿okay? Que bueno, esto muchas veces me cuesta bastante trabajo, soy muy disperso. Entonces, bueno, también eso se logra a través de la meditación, el tener una mente clara y el saber enfocarnos en lo que estamos haciendo, eso es estar viviendo el presente y concentrarnos en lo que estamos haciendo. Es gozar el presente, gozar la actividad, la acción que estamos teniendo en ese momento. ¿Ok? Entonces, bueno, nos piden ser objetivos, lo más objetivos posibles. ¿sí? Pero el día lunes y martes, la carta dice: música. Que es el arcángel Janiel. Y dice: la música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia. Aquí. Aparte de ánimo, que ya bueno siempre lo he mencionado, subrayo un poquito más la conciencia. ¿no? Los serafines embelecen a Dios con ella. Haz lo mismo, escucha y canta. Bueno, algunos de ustedes dirán, bueno, yo no canto. Pero en vez de que, bueno, cantes tú, pues deja que canten para ti. ¿no? A mí me encantan los videos estos de competencias de canto. Este, de las cadenas gringas de los americanos y de repente hay unas voces que dices wow y ahorita bueno con las redes sociales yo no estoy en TikTok pero ponen muchos videos de TikTok en Instagram y pues así gente muy casual, normal de repente salen con un bozarrón ahí que no dejan de sorprenderme la verdad entonces bueno este, también hay música pues para meditar para relajarte, hay diferentes tipos de música entonces ayúdate con la música ¿no? como dice la carta te ayuda a intensificar, es como una enzima digamos ¿no? este, entonces bueno pero el día miércoles y jueves la carta dice sanación sanador es el arcángel Rafael y dice tienes todas las virtudes para sanar esto ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. ¿Okay? Entonces, bueno, aparte de la sanación física o emocional, mental, espiritual que pudiera haber, siempre relaciona la sanación con la armonización. Armonizar puede ser armonizar una situación ¿No? puede ser que haya alguna tensión en una situación social, familiar, etcétera, de pareja entonces armonizar una situación ¿no? al igual puede ser una situación económica, financiera ahorita estamos en abril en México, en el mes de abril las personas físicas presentamos nuestra declaración anual y tenemos que pagar impuestos en marzo lo hacen las empresas entonces, bueno, para los que estamos en México, vamos a tener el problema de tener que pagar nuestros impuestos. Por cierto, la semana pasada, no sé cómo les haya ido a ustedes, pero la semana pasada yo estaba esperando la manifestación y el dinero, y no se manifestó el dinero. Yo estaba seguro que se iba a manifestar. Pero bueno, de modo, ya llegará de alguna manera, ¿no? Este, lo que sí me llegó, por eso ahorita lo saqué en colación, es pues, este, ¿cuánto es lo que debo de pagar? <risa> entonces, no fue tan positivo como yo pensé el asunto, este, pero bueno, al fin y al cabo, se manifestó algo con dinero, y, y es los impuestos que tengo que pagar con el SAT Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, poder. Poder, esto es empoderarnos, es muy probablemente Miguel y es que nos está diciendo, tú puedes, tú tienes toda la capacidad, ¿no? todas las virtudes para hacer esto. Y así es, es Arcángel Miguel y dice, en ti está el poder, tú puedes, gracias Arcángel Miguel por fortalecer mi poder para poder crear, estar o cambiar esta situación. Amén. ¿Okay? Entonces nos está echando porras, Miguelito, nos está diciendo, tú puedes, tú tienes todas las capacidades para hacer este cambio, o hacer lo que quieras hacer, ¿no? es empoderarnos. Bueno, y por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años o celebran algo, la carta dice, meditación, ¿Okay? Entonces, bueno, poniéndola en conjunto con la de la sobriedad. este Nos están pidiendo hacer como una introspección, un contacto con nuestra propia divinidad, que es lo que hacemos cuando meditamos y estando en, esta, en este estado de plenitud, ser lo más objetivos posibles. ¿no? Entonces, bueno, recomendación para esta semana, meditar y poder armonizar, sanar cualquier situación que sea propia o sea externa para que lo fluya lo mejor posible nos están diciendo que tienes todo el poder para hacerlo puedes ponerte una música bonita y especial para hacerlo y sobre todo el ser sobrios el ser objetivos ¿sí? este mucha gente tiende a ser muy dramática y este, no sirve de nada, en realidad es como un cierto protagonismo. Puedo entender cuando realmente hay un dolor muy intenso, muy fuerte, pero uh, el sobredramatizar una situación en realidad este, te deja como dudar qué tan real es ese dolor expresado, ¿no? Cuando hay esta sobreactuación. Entonces, ser, ser sobrios, ¿no? Se, es como cierta humildad, cierto respeto hacia tal vez esta pérdida o esta situación. ¿no? Entonces, no, no estoy diciendo que vayamos a tener una pérdida, pero ahorita me acordé de un compañero, un amigo que ayer falleció su hijo de 20 años. Este tuvo cáncer y este pues él no lo quiere no le he podido condolecer porque pues me he enterado a través de otras personas. Este, pero no quiere que la gente lo sepa, no quiere contestar el teléfono y pues muy respetable, ¿no? El dolor. Y es creo el peor dolor que puede sufrir el ser humano, el Perder a un hijo es algo anacronológico, anacron este, algo que no es habitual, que no es normal. este, Y yo creo que cualquier padre es a lo que más le teme, ¿no? el perder a un hijo. Entonces, bueno, este, yo en este caso cuando me pidieron mantenerlo en secreto para la gente que conoce a esta persona. Obviamente lo está haciendo público ahorita aquí, pero pues nadie sabe de quién estoy hablando. Entonces, bueno, este lo que yo decidí es pues prender una veladora para esta alma, que ayer, justamente, el Viernes Santo, aparte, ¿no? decidió trascender. Normalmente cuando pasa esto, estas almas vinieron a enseñarnos algo. Hay, hay un aprendizaje directo para las almas, en este caso los padres, el, el, la hermana, etc. Algo que aprender. ¿no? Tal vez es, no sé, ser más agradecidos hacia la vida. Este, no, la verdad, no sé cuál sea la lección. Pero normalmente cuando pasa esto y están abrumador y tan doloroso este que un alma haya estado tan corto lapso en, en la vida normalmente vinieron a enseñarnos algo. Este, y esto a través del tiempo pues se va se va entendiendo, ¿no? Entonces, bueno, esto no le quita el dolor a esta persona o a esta familia. Pero, este bueno, a lo que yo iba, yo por mi parte puedo poner una veladora, rezar por esta alma que encuentra el descanso. Y a, hasta cierto grado, como pues fue muy doloroso el cáncer, ya estaba con morfina al final, este pues realmente es un descanso. no Ya para el cuerpo físico, el tener tanta dolencia, tanto sufrimiento, y eh, pues ya está descansando esta alma, ¿no? Eso me queda un poquito como consuelo. Pero bueno, obviamente, eso, este... ahorita no ayuda de nada a los padres o a la familia dentro de este dolor tan fuerte que están sintiendo y es algo que les va a dejar marcados de por vida, ¿no? Pero bueno, así es parte de la vida, es también... Hasta cierto grado creo una irresponsabilidad de Occidente que ciertos temas como este, el de la muerte, sigan siendo tabú. Este Ya es tiempo de que lo hagamos parte de la vida, como es día y noche, vida y muerte, que son ciclos y uh, tal vez eso nos ayude a resignarnos con mayor facilidad si lo vemos como algo que pues está dentro de, de lo cotidiano, de la vida misma, ¿no? Este, esto no justifica la violencia y las muertes que ha habido en México. Este, no hay mucho menos es el respeto hacia la vida. Y bueno, a lo que quiero llegar nuevamente, y lo estoy haciendo prácticamente para esta semana que viene, este tema por ejemplo, de la muerte, ¿no? El ser lo más sobrio posible, el dejar fuera las emociones lo más que se pueda, pero el entender que es parte, en este caso, la muerte de la vida, y este y aceptarlo y resignarnos a que todos sabemos que vamos a morir, ¿no? Pero, pues, mucha gente quiere ignorar el tema, no le gusta hablar del tema este, ahí están mis padres por ejemplo, que es tema tabú alguna <risa> vez los llegué a tocar sobre todo pues porque quería respuestas técnicas ¿no? para respetar sus deseos si quieren ser enterrados, cremados no sé, dónde etcétera, si sí hay algo hay un contrato bueno fue fue uno de los temas más escabrosos que pude haber tocado y de ahí dije bueno ya en el momento resolveré ¿no? este y es respetable este que mucha gente no pueda lidiar con esto pero pues ahora sí que todos los que estamos en un país donde hay paz donde hay tranquilidad ¿no? este pues pensemos justamente en toda la gente que está sufriendo, ¿no?, en Ucrania, este, cuántas personas ya han perdido la vida, cuántos se han quedado sin hogar, creo que son más de 6 millones de desplazados o refugiados que ya salieron de Ucrania, todavía hay gente que está ahí, este, y, bueno, es una situación terrible, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre me ayuda cuando me quejo de algo de la vida, este, hay como una comparativa ¿no? de que siempre hay alguien que está peor que tú en este caso pues obvio que haya gente en Ucrania que no tenga un techo encima que se haya quedado huérfana este, que esté herida y no tenga atención médica este, o que esté enferma o que esté dando a luz y ya no esté la pareja para conocer a la hija que iba a tener Etcétera, digo, son, son muchas tragedias, los niños que quedan traumatizados de la guerra, etcétera. Entonces, bueno, siempre hay una situación peor a la que estás viviendo. Entonces, este, pues yo creo que es un poquito revalorar y agradecer la vida misma, ¿no? El que nos mal acostumbramos a cierto estándar de vida, a cierto nivel de vida y. Eh, pues lo importante es estar vivos, estar con los seres que amamos, el poder comer algo, el tener un techo que nos proteja, este, el cariño de las amistades, de la familia, etc. ¿no? Creo que un poquito por ahí va esta situación, ¿no? de revalorar después de Pascua cuál es el significado de la vida para uno. ¿no? Y tal vez para algunos sea el despertar, el decir, bueno, ok, no vine nada más aquí a ir a la escuela, al trabajo, a casarme, a reproducirme, a tener una familia y a morirme. Sino que esto tiene un propósito mucho más profundo, ¿no? ¿Cómo puedo aportar positivamente al mundo? ¿Qué puedo hacer para que este mundo sea un mundo mejor? ¿Y cómo puedo aportar en acción, ¿no? A hacer algo por este mundo, para que sea un mundo mejor, ok, bueno, les deseo a todos un, una bonita semana, muy reflexiva, muy inmersa, intensa, este, para que te cuestiones, te revalores tus metas, tus objetivos, tu sentido de la vida, tu signif, lo que significa para ti la vida, y lo que significa para ti la muerte. ¿no? Yo creo que es un poquito por ahí, por donde va la, la situación. Deseándote siempre lo mejor, agradezco tu atención, les deseo una muy feliz semana, recuerda, la felicidad depende de uno mismo, no de situaciones externas. Es una decisión consciente que toma uno y no necesitamos mucho para ser felices. A mí muchas veces... Con la comida gastronómicamente me hace sumamente feliz comer algo que me encanta y saber que puedo este, comerlo. No. Bueno, a veces es mucho más sencilla la respuesta. Y en cuanto a relaciones, recuerda siempre es muy importante guardar el respeto y el amor, el amor propio y el amor hacia los demás, no confundirlo con el orgullo ni con el ego.